Pero lo que pasa es que el emprendedurismo en sí se mueve dentro de esas dos áreas, oportunidades y toma de riesgos. Pero muchas veces las oportunidades son visibles para nosotros, pero no son o no somos capaces de poder tomar riesgos. Yo me imagino que para poder tomar un riesgo, usted tiene que preguntarse en primer lugar si... Al tomar ese riesgo, usted va a tener un final feliz o un final seguro. Cuando nos subimos al avión, no sé cuánto de ustedes le preguntan al piloto, señor piloto, ¿cuántos motores tiene este avión? Ah, bueno, tiene tres. Tiene uno de emergencia para mantener la direccionalidad y dos para, para impulsar el avión. Oiga, ¿me puede mostrar la última revisión? Usted no hace eso. Estamos acostumbrados a vivir dentro del emprendimiento, pero de otros. Estamos acostumbrados a confiar en otros, en la manera como otros piensan, como otros hacen las cosas. Y lastimosamente, no siempre somos responsables de lo que nosotros tenemos como información. Por eso cuando yo hago la presentación de, de, de Novatech hay una parte que dice que la compañía no se responsabiliza por el aceptar o negar la información que la compañía te da, que tú valores, que tú quieras creer o que no quieras creer en la información. La información que tú tienes de una oportunidad te, te ayudará a tomar un riesgo, te ayudará a tomar una decisión. Y es muy importante entender esto y como Estoy metido en este tema. Quiero que tú y yo podamos definir qué cosa es el emprendimiento o el emprendedurismo en sí. Es el proceso, miren bien, de identificar, desarrollar y acometer una visión. Acometer significa como que tú pones dentro de ti la visión que estás notando dentro de una oportunidad. Que puede ser una idea novedosa. Novatec es una idea novedo novedosa. Novatec es una idea novedosa. Porque no hay otro igual que Novatec. Por ahí apareció una muy parecida y que parecía que era verdad. Hace dos semanas atrás o una semana atrás se cerró. Pero es importante para el emprendedurismo, si tú quieres ser un buen emprendedor, identificar la oportunidad, pero no solamente identificarla, sino desarrollar y acometer una visión. Está diciendo no desarrollar la oportunidad, sino la visión, adoptarla, entenderla, que pueda ser asequible a tu razonamiento, a la capacidad de entender que esta es una oportunidad para ti. Cuando tú acometes la visión, cuando tú la haces tuya, entonces el emprendedurismo va a tener sentido. Es bien difícil que alguien siga una idea nueva. Bueno, pongamos un ejemplo de emprendedurismo político. En El Salvador, un hombre que pertenecía al FLN, cuando vio que su partido llegó al gobierno y no hizo lo que prometió, él creó un partido que se llama Nuevas Ideas. Y los que seguimos a, a Bukele sabemos muy bien de qué estamos hablando. Él identificó una realidad que solamente eran palabras y después desarrolló una visión. Y esa visión lo llevó con su título Nuevas Ideas, se llama su partido, a desarrollar una idea novedosa, una idea de gobierno distinto, emprendedurismo político, emprendedurismo familiar. Tú encuentras a una a una mujer o a un varón y ves que esa persona tiene características que más o menos te ayudan a ver que con esa persona puedes tener un futuro mejor. Desarrollas la visión, te ves un día caminando en el altar, te ves un día trabajando con esa persona, formando a tus hijos, te proyectas, es una idea nueva y decides, tomas el riesgo. A veces el varón le dice, te voy a hacer vivir en un palacio. En cinco años vas a tener una hermosa casa. Y cuando llegan los cinco años, todavía lo tienen en el cerro ahí, ¿no es cierto? Pero la visión está. Están trabajando la visión. Es una idea novedosa. Emprendedurismo de negocios. No tenemos mucho que decir, porque ya estamos. Novatec. Novatec identificamos un sistema distinto trabajan nuestro dinero, nos cobran un servicio, ellos nos pagan cada semana por lo que hacen, si ganan poco, gana mucho, de acuerdo a eso nos dan, la visión está ya, es parte de nosotros. Es una idea novedosa, pero la pregunta es, ¿se convierte esa idea novedosa en tu oportunidad? Cuando la oportunidad de esa idea novedosa se vuelve tu oportunidad cuando tú adoptas la idea, cuando tú la haces tuya, te identificas con ella. No sé si ustedes se dan cuenta que cuando yo hablo, hablo con, con mucha convicción. ¿Por qué? Porque yo ya he desarrollado esa visión. Hay personas que hablan así, sí, puede ser, mira, revisa, no bate, quizás te funcione. Ayer hablé con un amigo y le dije, mira, yo te pongo la mitad de lo que tú pongas. Y si alguna vez Novatec quiebra, yo te devuelvo tu dinero. Y me dijo, tan seguro estás, yo ya hice, yo ya hice de la visión de Novatec mía. Te hago una pregunta, Renzo, Juan, eh, y a todos los que están esta noche conmigo. ¿Ya hiciste esa idea tuya? ¿Ya es tu oportunidad? ¿Ya es tu visión? ¿Y si es tu visión... ¿Por qué no la compartes? ¿Por qué todavía tienes un poco de temor? Es que alguna cosa de repente todavía no lo has entendido. De repente no has desarrollado bien la visión. No has tomado la oportunidad con ganas de hacer las cosas. ¿Qué cosa es un emprendedurismo? Es una manera distinta de hacer las cosas. Y mucha gente te va a decir, estás loco, vas a perder tu dinero. No confíes. Todo te van a decir porque es otra manera de hacer las cosas. Ahora, sí, es, verdad. ¿es verdad o no es verdad? Así es, Sí es verdad. es verdad. Ahora, dice que el emprendedurismo tiene un resultado final que es la creación de una empresa. Cuando Cynthia Petion pensó, después de trabajar en otros sistemas parecidos, cuando ella pensó en abrirse campo a una, a una oportunidad como esta. ¿Cuándo? En junio comienza a pensarlo y en octubre recién lo lleva a cabo. Esa idea novedosa, identificada, con una visión, la hizo suya y la lanza al mercado. Pero bas en base a qué? Cuando un avión sale de la ruta, o sea, sale del aeropuerto. Sabe su ruta, pero no sabe con qué se va a encontrar, con qué incertidumbre va a encontrarse en el camino, pero está preparado. Crea las condiciones de riesgo inherente, pero que sean controladas. Si el avión ve que la lluvia a donde va a aterrizar es exageradamente fuerte y el viento más de 25 nudos, decide buscar una alternativa. Yo estudié pilotaje, fui piloto, manejé unos, unos aviones por, un, por uno, un tiempo como parte de mi actividad privada, como parte de mi hobby. Pero en el camino te encuentras con situaciones de incertidumbre que no habías planeado, pero lo sabes manejar porque tienes la idea. La has adoptado como tuya. Y los riesgos los tomas en cuenta, no los dejas de lado. Quiero, por favor, que tomen lápiz y papel, porque lo que vamos a avanzar ahora es un poquito rápido, pero ustedes van a necesitar tomar nota de algunas cosas importantes para ser emprendedores y hacer emprendedurismo. Quiero emprender. ¿Cómo puedo ser parte de los emprendedores? ¿Por dónde comienzo? ¿Cómo le digo a los que les quiero comentar algo, que yo soy una persona que estoy en el emprendimiento. ¿Cómo? ¿De qué manera puedo desarrollar yo la idea que en la que ya estoy, pero que ahora quiero hacer una idea que ellos también lo puedan ver y que también lo puedan entender? Tomen nota, vamos a ir de 10 en 10. Cosas que debo hacer. Número uno, lee. Lee. No te dejes llevar por el tiempo. Lee. La lectura te expande la mente. Por favor, dedícale un tiempecito cada día a leer el tema relacionado al emprendimiento en el que estás. Dos. Mantente informado. Mira las noticias. Yo recuerdo cuando Juan me dijo, doctor, el Bitcoin va a bajar a 35 mil. Y yo me sentí un ignorante. ¿Saben por qué me sentí ignorante? Porque yo no lo había consultado con nadie. Pero la información que me diste, Juan, hice que mi dinero lo pusiera en, en, en dólares estáticos. Y ahí se quedaron, felizmente, y a tiempo. Asiste a las conferencias de tu industria. ¿Cuántos somos aquí esta noche? ¿Cuántos somos? ¡Once! Once. ¿Dónde están los...? demás. Peruanos hay un montón, mexicanos hay un montón también. Asiste a las conferencias, no importa que sea un loco el que lo diga, asiste. Número cuatro, observa a tus competidores. Nuevos lanzamientos. Si tú te metes en el sistema y eres el primero, excelente. Nosotros todavía estamos esperando un proyecto que tenemos para Perú, que viene de Estados Unidos, ya tenemos nueve meses esperando, pero no nos, no nos dejamos de lado. Estamos mirando que el proyecto es un proyecto bueno, pero estamos ahí. Es un proyecto de productos que ya en México existe. En Perú todavía no, pero ya estamos. Nosotros somos los primeros. Crea nuevas reglas para ti. Fija nuevas limitaciones. Cómo limitar tus periodos de distracción. No te pases el día sin hacer nada. Número 6. Aprende nuevas tecnologías. ¿Cuántos de nosotros sabíamos qué cosa era una billetera virtual? No teníamos idea. Ahora ya lo sabemos. Crea hobbies. Haz alguna cosa que te mantenga tu pasión en la vida como emprendedor exitoso. Ustedes habrán visto, si es que me han seguido en las redes, que durante estos días, dos semanas o tres semanas, yo he estado ahí en una discusión pero constante en temas políticos. Un hobby para mí, la discusión, no, la, la pasión de decir qué pienso, qué no pienso, qué es lo demás. Crea un hobby de lo que sea, pero mantén tu pasión para buscar el éxito. Habla con extraños. En estas dos semanas he conocido gente, pero ustedes no se imaginan, jóvenes, adultos, personas que nunca en mi vida pensé que existirían. Nunca sabes, he acumulado por lo menos más de 400 a 500 teléfonos en mi celular de gente que no conozco y que un día los voy a contactar y quién sabe, uno de ellos sea un emprendedor, un socio nuevo, un mentor, un inversionista, quién sabe, puede ser un compañero en Novatec. Ayer, no, esta mañana hablé con una persona y me dijo es que la gente ya no cree en el, en el multinivel doctor yo le mostré una estadística del networking las compañías hoy en día no usan otro método más que el networking son pocos los que hacen propaganda que todavía se mantienen en los sistemas de televisivos para no pagar impuestos les informo por si acaso si ustedes ven a Plaza B haciendo propaganda en la televisión, es para no pagar impuestos, porque eso lo pueden informar para no pagar impuestos. Pero ellos trabajan a través de networking. Contacto de personas. Da algo a tu comunidad. Yo no soy un ejemplo para ustedes, pero durante esta, esta pandemia yo he creado cinco comedores y he donado dinero para grupos de personas con bastantes necesidades de lo poquito que tengo. ¿Cuál es el secreto? Que si haces trabajo voluntario, si tienes el tiempo para hacerlo, conocerás nuevas personas y harás al mundo un mundo mejor. No dejes de compartir una lata de, de atún, una lata de conserva para alguien. Mantén una actitud de disponibilidad con tu equipo. A veces uno de ustedes me llama a las 11 de la noche, doctor, quiero ingresar a una persona. Ahí vamos. A las 10 de la mañana vamos. A las 7 de la mañana vamos. Mantente disponible a tu equipo. Minimiza tus decisiones. No seas tan complicado. Concéntrate en esas decisiones importantes. Encuentra maneras de mejorar todo lo que haces. Observa tu mundo con un ojo crítico. No lo veas como complaciente. Bueno, ya no sé qué más. Total, ¿qué me queda? No, así no funcionan las cosas. Medita. Toma tiempo para meditar. Te aclara la mente. Duerme bien. Y aquí sí tengo yo que hacer un mea culpa. Yo no duermo bien. A veces me lo cuesto muy tarde. Duerme ocho horas. Descansa. Para que no tengan efecto sobre tu cuerpo. Come bien, aliméntate bien. No dejes de darte el alimento que corresponde a tu cuerpo y lo que te gusta. Haz ejercicio físico. Hacer ejercicio físico te ayuda a mejorar tu salud y tu mente. Mente sana, ¿qué dice el dicho? En cuerpo sano. Haz ejercicio mental. También puedes entrenar tu cerebro con juegos y acertijos que te permitan pensar más allá de lo obvio. Es importante eso. Haz un análisis foda de todo. Estudia las fortalezas del negocio, las fortalezas de la oportunidad, las debilidades del negocio, las debilidades de la oportunidad. Mira si realmente es una oportunidad para ti. Y qué amenazas tienes después de tomar tus decisiones. 20. da el extra. Nunca hagas lo que todo el mundo te pide. Haz algo más que lo que te piden. Acostúmbrate a adaptarte. No te resistas. El cambio es parte de tu vida. Adáptate. Continúa tu educación. No dejes de aprender cada día algo distinto. Yo recuerdo cuando una vez me pidieron que hiciera la presentación del Novatec, Yo no me sentía capaz y dije que no. Y me sentí que realmente había fracasado conmigo mismo. Esa noche me pasé la noche entera haciendo mi propia presentación porque dije la próxima. No puedo decir que no. Invierte en tu interior. Aprovecha el tiempo para mejorar tu persona. Prueba cosas nuevas. Nunca sabes de dónde podría venir tu próxima fuente de inspiración. Escribe un libro. Escribe un verso. Describe una historia. Empieza en pequeño. Cada vez que pruebes cosas nuevas, empieza con poco y lentamente. Puedes crecer después. ¿Quién sabe lo la idea pequeña que tienes ahora? Un día se vuelve una idea grande. Recompensa el trabajo duro. Siempre muestra gratitud con tu equipo. Si trabajan juntos y hacen un trabajo arduo, recompensa. Corta la negatividad. No estés hablando de cosas negativas y cambia las actitudes que son, que reducen el optimismo. Reduce el estrés de todos. La ansiedad muchas veces es contagiosa. Y por eso en los grupos de Latinoamérica, de Novatec, se trata de no escribir cosas negativas. Encuentra nuevas pasiones. El amor es clave del éxito de un emprendedor. Busca lo, lo que te gusta. Ve a los lugares que te parecen bonitos. No te niegues un paseo con tu, con tu pareja, con tu esposa, con un amigo. Date el gusto. Enfócate en la perspectiva del consumidor. Si tienes clientes, si hay personas que están necesitadas, es importante que tomes en cuenta lo que voy a decir en esta parte. Yo le voy a decir lo siguiente. Muchos de nosotros hemos per perdido la expectativa que teníamos como consumidores de este proyecto. Y como hemos logrado ya parte de nuestra necesidad, y ahí nos hemos quedado. ¿Cuántos de nosotros hemos aumentado más nuestra inversión? ¿Cuánto nosotros hemos hecho algún riesgo adicional del riesgo que hicimos al comienzo? Aquí viene una idea. ¿Cómo puedes incrementar tu inversión en Novatech? Préstate 10 mil dólares por un mes o por dos meses. Miren lo que te estoy diciendo. Si la compañía te paga, si la compañía te paga, escúchame bien, 3% al mes, Perdón, a la, a la semana, perdón, a la semana. 3% a la semana. Si tienes 10 mil dólares, ¿sabes cuánto vas a tener tú en dos semanas? ¿Cuánto vas a tener en dos semanas? ¿Quién sabe? A ver, cálculo, mis queridos amigos. Pongo 10 mil dólares hoy día. Esta semana, ¿cuánto voy a ganar? 300. 300. ¿La próxima semana? poquito más, será 3.20. Más. Sí, claro, más. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pido sacar todo el dinero que deposité, los 10.000, antes de que se cumplan los 15 días, pin, saco. Y devuelvo esa plata al banco si tengo miedo al préstamo, ¿cierto? Si tengo miedo al préstamo. Y si no, me aguanto los tres meses, los 90 días, sin hacer reinversión o inversión compuesta. Y si calculo yo 9 por 4, ¿cuántos meses han, cuántas semanas han transcurrido? Perdón, 3 por 4, 12 semanas, 12 por 3, 36. Voy a tener 3.600 dólares. A los 92 días, saco los 10.000, le pago al banco y me quedo con 3.600 dólares. Ya gané, ya tengo un fondo que no utilicé de mi plata. Me hice un préstamo porque estoy seguro que Novatec sí paga, que Novatec sí funciona. ¿Qué les parece la idea? ¿Ah? Hago riesgos. O por último me presto 10 mil, invierto cinco mil y saco un préstamo para 12 meses y con los cinco mil que tengo en mi mano voy pagando todos los meses si quiero o si no. Pongo los 10 mil y con las ganancias de 300 dólares semanales que me va dando, voy pagando el préstamo. ¿Qué banco te va a cobrar en 12 meses 1200? Ninguno. Entonces es importante saber, enfocarte en la perspectiva que tenías tú de ti cuando fuiste cliente de Novatec y ahora eres un inversionista de él. Enfócate en aquello ahora que tú podrías hacer como consumidor para mejorar tus perspectivas y tus ganancias y también enseñarle a otros a ganar dinero. Usa los números. Aprende a ver todo lo referente a tu negocio en términos de costo-beneficio. Es importante. Yo cuando vi que con 5 mil dólares cuánto iba ganando y calculé lo que el banco me había dado 60 meses para pagar, a ah, esto lo pago volando, dije, y lo pagué. El resto es plata mía. Mantén la calma. No importa qué tan caótica se ponga la situación, sé la persona más calmada para pensar las cosas. Un día yo tenía guardado en Novatec, perdón, en, en, en Binance, tenía 3 mil dólares y el dólar cayó, pero terriblemente. Cayó el, el Bitcoin terriblemente. Y la verdad que me asusté. Mantuve la calma. Había perdido como 500 dólares. Guardé en Tether, y después de cuatro o cinco días que saltó, lo volví a recuperar y lo guardé en tether de nuevo y se resolvió el problema. Por lo menos no perdí. Da retroalimentación a tu equipo. Trabaja honestamente. No te quedes con la idea tú solo si esa idea es buena. Porque el equipo con quien tú trabajas, a quien tú has invitado, ellos no... So ellos no quieren que tú seas responsable del dinero que invirtieron. Ellos quieren que seas responsable de orientarlos en todo lo que tú conoces. Escucha cuando alguien quiere enseñarte algo. No te crees prejuicios antes de oír. Acepta que no eres perfecto y descubre cómo puedes mejorar. Hay áreas en las que te pueden enseñar. Aquí está el, el ingeniero Sánchez. Me dijo Boris, te has comprado un terreno. Él es ingeniero civil, entonces. ¿Por qué vas a construir una sola casa? Construye cinco departamentos y los vendes y recuperas tu dinero. Hay que escuchar las ideas de los que saben. Yo soy teólogo, pero estoy en el campo de, la, de las inversiones ya durante cinco años. He trabajado mi propio emprendimiento por 14 años en Estados Unidos y me ha ido bien. La, la situación del 2008-2009 me quebró, pero aún así aprendí. Me vine al Perú con una mano adelante y otra atrás y comencé de nuevo. ¿Por qué? Porque hay que escuchar lo que otros saben. Sé humilde. Yo no parezco muchas veces humilde porque soy muy directo para hablar. No, me, no parezco mucho una persona, muchos me dicen que soy soberbio. Es verdad. Esa es la apariencia que damos. Pero los que me conocen pueden decir claramente qué es lo que realmente hay en mi corazón. Pero hay que aprender a ser humildes. Hay que aprender a dar una oportunidad que los demás también nos conozcan. Deja tu ego a un lado y ponte al servicio de los demás. Forman nuevas sociedades. Les, les digo con alegría que durante estos días he sido parte de unas comunidades de jóvenes que tienen unas ideas impresionantes. Me he quedado impresionado de ellos. He formado parte de una comunidad que se llama Salvemos la Democracia. Otro grupo que decía no al comunismo. He estado en un grupo que dice eh, trabajemos juntos. Otros que decían... este miremos para adelante proyectos así de jóvenes de personas emprendedoras que tienen buenas ideas que forman parte de nuevas sociedades y he conocido a un congresista he conocido a un promotor a un influencer maravilloso aquí en todo el Perú gracias a esas formas de nuevas sociedades a las cuales me he incluido y eso es parte de nuestra forma de emprendedurismo trabaja con mentores no te juntes con los mediocres y te lo digo de verdad, los mediocres te restan, te restan tu energía. Mira, yo he tenido el privilegio de trabajar con mentores que me han ayudado a pensar de manera diferente y eso me ha ayudado a mí también a hacer que no me junte con mediocres. Hay gente mediocre que realmente te desgasta terriblemente. Trabaja con mentores, con gente que es mejor que tú, no tengas envidia de ellos. Sigue sus pasos. Confía en tus instintos. Los datos son útiles, pero tienen un límite. No ignores lo que dice tu corazón. Cuando alguien te ofrece algo, te presenta algo, tú vas a sentir eso. Así cuando sentiste, cuando miraste a la novia que ahora es tu esposa, sentías esa intuición. Ah, no, ella es. El corazón te dice, la mente te dice. Sé paciente. Recuerda la importancia de tener. Aguante durante el día. Aprende a ser paciente. Acepta los retos. Acabo de recibir un párrafo de un amigo que me dijo, Boris, me parece que durante esta campaña política en el Perú, tu imagen ha cambiado y mucha gente tiene una imagen negativa de ti. Y le dije, qué bueno. Porque me cansé de ser el hombre bonito, el hombre que siempre le dice ok, ok a las personas. Y le hice una frase que yo acabo de ponerlo en mi Facebook. Y dice así la frase. Se la voy a repetir a ustedes para que más o menos la tengan. Porque creo que nos ha faltado, nos ha faltado a nosotros esto. Y escribí esto, naturalmente lo hice. El suave lenguaje del canto del ave encanta. Pero es el trueno el que demuestra que las nubes van a proveer la lluvia. Cansémonos de ser esos éticos se hipocritones. Seamos personas con identidad. Aceptemos los retos. Y si defendemos una convicción, hagámoslo. Y hagámoslo de corazón. Novatec nos ha dado una oportunidad a nosotros que nosotros nos convirtamos en personas que podemos confiar en algo, en alguien, conocer ese alguien y ese algo y comenzar a trabajar con esos riesgos. Aquí estamos. Hemos aceptado los desafíos y aprendamos a aceptar retos. ¿Tú quieres crecer? Alguien me preguntó el otro día, Boris, ¿y cómo lograste ser ejecutivo en Novatec? Ah, eso es un trabajo continuo. No es de una hora, media hora, no. Es continuo. Y yo no invito a nadie. Le comparto lo que tengo. Y al final ellos estudian y me dicen, excelente, vamos. Ingeniero Milko Sánchez, ¿cuánto tiempo pasó desde que yo le hablé la primera vez? Cuatro meses. Como seis meses. Seis meses, imagínate. Las personas van a tomar esos retos de acuerdo a cómo van analizando, porque ellos mismos hacen sus propios análisis. Pero hay que aceptar los retos. Yo tengo una persona que ha puesto, el primer día dijo, bueno yo voy a poner mil dólares nomás. Es la dueña de una ladrillera de más o menos 120 años de existencia. La dueña. Voy a poner mil dólares. A las día siguiente me llamó, no, mejor voy a comenzar con tres mil. Me mandó los tres mil. Y cuando vio cuánto ganó, porque ella entró un miércoles y el viernes ya tenía una ganancia, dijo, ¿puedo poner diez mil más? Usted decida. Mire la información acepta los retos, ya no seas la persona esa como la malagua, que ahí a medias, a ver qué pasa, a ver si sucede, si no sucede, las mujeres no quieren hombres que sean así, medio, no estoy diciendo otra cosa, estoy diciendo simplemente como medio maleables, ¿no es cierto?, personas que no tienen decisión, y los hombres tampoco sí. queremos mujeres así, queremos mujeres de empuje, experimentan nuevas rutinas, Trata de hacer tu trabajo de diferente manera para maximizar tu eficiencia. No, no sabía esta palabra yo. Sé frugal. ¿Qué era frugal? La busqué. No gastes tiempo o dinero en cosas inútiles. Quiere decir que yo no soy frugal. Porque en mí no gasto en cosas inútiles. Nunca compro algo que no necesito o que no lo puedo pagar. Quizás puedo hacer un ejemplo para ti. Pero nunca. Siempre trato de ser frugal útil en las cosas que compro. Ten conversaciones difíciles. Pan, señores, aquí está. Ah, no, que mira, que hablamos bonito, ya, ya pasen eso. No dejes que los miedos o las ansiedades eviten que digas las cosas que son necesarias. Hay que defender tus convicciones. Hay que ser franco, hay que ser directo. Y si no lo eres, ¿para qué estás aquí? El otro día dije, si no defiendo la libertad, ¿para qué existo? Entonces la gente confunde muchas veces tu forma de pensar, de ser. Está bien, que lo confundan, pero tú sé lo que tú dices ser y mantente allí. Vive tu marca, la marca eres tú, tu nombre, tu identidad, tu persona. Eso es importante. Deja de juzgar, no tortures a las personas cuando cometen errores. Ayúdales a aprender. Lastimosamente hay personas que tienen el cerebro bloqueado que no quieren aprender. Hoy existe en el mundo de la profesión, existe un curso que se llama un doctorado que se llama Aprender a Aprender. Doctorado en Aprender a Aprender. Porque nos hemos dado cuenta que los seres humanos no queremos aprender. Hay mucha gente que no quiere aprender. Pero aún así, dejemos de juzgar y ayudémosles. Voy terminando y luego vamos a venir con todos los comentarios que ustedes quieran. Mantén la atmósfera ideal. Proyectate a inyectar en tu mundo, una personalidad y una vida, desde tu oficina hasta tu habitación, que sea la mejor. Elimina las distracciones crónicas, esas que te permiten uh, no cumplir tus sueños, que están metidos ahí dentro de ti, que no te dejan avanzar. Automatiza todo lo que puedas. Lo dijimos el día martes en la presentación. Aprende tecnología. Haz que todo se haga desde tu oficina. No vayas al banco para depositar ni para sacar dinero, ni para comprar. Oye, pero la señora no tiene. Señora, disculpe, no le puedo comprar porque usted no tiene cuenta de banco. Discúlpeme, no le puedo transferir. No, pero yo le puedo. No, yo no, yo no, yo no manejo este cash. Así es simple. Tienes que automatizarte lo más que puedas. Olvida la idea de la perfección. Y aquí está nuestro gran problema de muchas personas. Queremos que todo sea perfecto. Si vamos a tomar un riesgo, queremos que todo sea seguro. Si vamos a ver una oportunidad, queremos que todo esté claro. Y no siempre las cosas son así. No siempre son así. Y otra cosa importantísima, guarda tiempo personal. Mantente sano al destinar momentos solamente para ti. Hay espacios en tu vida que solo tú necesitas. Que solo tú lo entiendes. Si tú quieres entrar al, al mundo del emprendedurismo, es el momento de pensarte, de darte un espacio para pensarte a ti mismo, para saber quién eres, por qué estás aquí, para qué estás aquí, por qué defiendes algo o por qué niegas otra cosa. Date tiempo. Tu tiempo para ti es lo más valioso que puedes tener en tu vida. Y finalmente, a pesar de estos buenos hábitos, no existe el emprendedor perfecto o el emprendedor que logra el éxito de la noche a la mañana. Sin embargo, estas prácticas te ayudarán a ser más feliz y a alcanzar tus metas. La verdad que este, esta presentación yo la construí de varias informaciones que conseguí en la información que tenemos en el Internet. Pero te voy a decir algo. Si hay algo que yo creo al finalizar esta charla y luego tú puedas expresar lo que piensas, es que si tú no haces lo que tú quieres, nunca conseguirás lo que tanto buscas. Esa es la pura verdad. Nadie lo hará por ti. Tú tienes que ser la persona que toma la decisión de hacer de la oportunidad tuya y el riesgo de tu decisión. Si tú no tomas riesgos, perdóname. Estás por gusto de lo que estás haciendo. Estás dependiendo solamente de los demás. Pero esta charla era para ti y para mí. Porque nosotros, tú y yo, somos los únicos gestores de nuestro emprendimiento. Ojalá esta charla nos ayude a todos para que podamos, de una vez por todas, salir de nuestro estado de confort, romper el statu quo y hacer de nuestro emprendimiento lo mejor. Un amigo de ustedes, como siempre, Boris Darmo. Escucho sus comentarios. Están abiertos los micrófonos para que ustedes puedan decir todo lo que necesitan. Muy profundas tus palabras, Boris. Gracias, Renzo. De verdad que sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguien tiene comentarios? Ahora lo pueden hacer libremente, por favor. El tiempo es de ustedes. Bueno, yo, yo me identifico un poco en las palabras que tú, me está, que, que tú estás teniendo, ¿no? porque yo eh, sí es cierto que sí me estoy metido en el emprendimiento de hace ya un poco, unos cuantos meses, pero a veces es un poco difícil porque estamos en una, en una zona de confort. O sea, yo lo hablo por mi experiencia y mi trabajo, que mi trabajo también me mantiene ocupado, pero siempre trato de darme, a la hora que salgo de mi trabajo, en ver videos, eh, eh, aprender a algo, ¿no? Pero a veces estás tan metido en una zona de confort que es un poco difícil salir de ahí, ¿no? Y sí. necesitamos justamente esto, ¿no? Estas charlas que, que de alguna manera te hacen darte cuenta y despertar que de repente puedes hacer mucho más de lo que ya estás haciendo, ¿no? Correcto. Entonces, por ahí como que me siento un poco identificado con lo que acabas de decir, ¿no? A veces estamos tan, tan tranquilos en este lugar donde estamos, pero podemos hacer cosas diferentes, mucho mejores, eh, de repente ser otras personas, avanzar con nuestro emprendimiento, con todo lo que estamos haciendo, con lo que estamos logrando, porque yo también me encontro con esta oportunidad y me parece muy buena, lo estoy llevando y, y lo estoy haciendo y me está yendo muy bien. Muy bueno. Y he tenido otras, otras plataformas que también a la par he entrado y, y he corrido riesgos y lastimosamente se han ido, ¿no? Pero Sigo en lo, tomando los riesgos porque sigo buscando más oportunidades y todo, ¿no? De repente un poco lento, sí, pero esto a veces como que te da tener personas así como tú que te dan el empuje a que sigas haciendo las cosas que, que te estás proyectando porque no quieres que toda tu vida sea así, ¿no? De repente he metido todo el tiempo en el trabajo porque eso es lo que más me absorbe en mí. Un poco tiempo, muy poco tiempo para la familia porque el trabajo es así, ¿no? Así es. Tú eres esclavo prácticamente de tu trabajo y si no tratas de hacer algo va a pasar los años y vas va a llegar un momento en que ya no vas a poder trabajar y si no has hecho nada vas a trabajar toda tu vida. Te voy a contar una Pero historia pequeña. Es voy a contar una historia sí. pequeñita, cortita antes de darle al, al al ingeniero que nos hable también. Cuando me contaron la historia de mi padre a los siete años su mamá enloqueció la llevaron a un manicomio y mi padre lo abandonó y él se quedó al cuidado de una vecina. Se subió a un barco y ese barco lo llevó hasta una hacienda. Y en esa hacienda, él trabajaba cerca de la ciudad de Pucallpa, él trabajaba para comer. No le daban sueldo, no le daban nada, solamente le daban para comer. Trabajó como tres años allí, niño, 10, 11 años, 12 años. Y dormía en un palomar. ¿Tú te imaginas dónde dormía mi padre? El hijo de un judío que, ta, que tenía todas las, las oportunidades para ser un hombre eh, con beneficios, porque su padre era un, un, un hombre de, de posibilidades, metido en un palomar. Mi madre me contó esta historia recién hace un año atrás. Yo me puse a llorar como no tienes idea. Y unos señores que trabajaban en la misma hacienda habían decidido irse a las, al pueblo de Chorrillos, donde había un aserradero una de la familia Ríos, donde... Dijeron, nosotros nos vamos, si quieres ven con nosotros. Pero el dueño del lugar donde él trabajaba no quería que él se fuera de ahí. Lo tenía controlado mañana, tarde y noche. Y en la noche lo hicieron escapar, lo metieron dentro de una canoa, canoa grande, y allí lo hicieron escapar. Y cuando llegó allí, a, ese, a esa hacienda del señor Ríos, él dijo que quería trabajar en aquello que él sabía. Él no sabía, no sabía manejar un caballo, no sabía hacer nada. Lo único que sabía mi papá era decir groserías, era muy grosero. Y lo pusieron a trabajar con un tal Bardales, que es el padre de mi mamá. Y dice la historia que cuando ellos iban con el caballo, y ellos normalmente, el, el abuelo Bardales iba detrás del caballo, después de cargarlo, iban siguiendo y caminando conforme el caballo iba caminando. Pero mi papá no. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Apúrate! ¡Y acá! Y lo empujaba al caballo para llegar más rápido. Dice mi mamá que... El abuelo estaba contento por su emprendimiento, por sus ganas de hacer las cosas, pero no estaba contento con su grosería, con sus palabras. Porque era muy grosero, se crió en la calle, un chico criado en la calle. Al cabo de muchos años después, 20 años después, cuando mi padre tenía 27, 28 años, ya casado con mi mamá, con mis dos hermanas, decidió hacer un emprendimiento y hizo un emporio. En 40 años mi padre era uno de los hombres más ricos de la selva. ¿Dónde está el secreto? Tienes que empujar aquello que te tiene atado. Yo voy a decirlo de forma figurativa. Tiene que salir de tu palomar. Si no puedes salir solo, que alguien te arranque. Y si alguien te arranca y te hace libre, ábrete la oportunidad. Eh, el, el ingeniero Sánchez sabe muy bien cuántas horas yo trabajaba al día. Yo comenzaba a las 11 de la mañana, terminaba a las 11 de la noche. Estaba soltero. No tenía motivo para llegar a casa, pero... Trabajaba como loco. Volví a la casa a corregir exámenes. Me cansé. Dije, me encanta enseñar. Pero hay algo más que tengo que hacer. Y aquí estoy. Gracias a Dios. Todavía vivo y con ganas de seguir adelante. Adelante, ingeniero. Soltero, pero nunca solo. Nunca solo. No sé por qué lo dices. No sé por qué lo ¿Qué tal? Muy buenas noches, Boris. Un gracias. gusto saludarte, saludar a todos los amigos emprendedores los amigos de novates un poquito para poder aportar un poquito de nuestra experiencia también como emprendedores y yo quisiera hablar justo hablaba renzo un tema que es difícil es difícil dar ese paso no y, y justo da el entorno para que pueda hablar un temita muy particular que es el tema del prejuicio así es eh, les comento rápidamente un poquito una historia yo tengo actualmente 36 años, ya víspera para cumplir 37, pero siempre, eh, creo que el ser humano tiene de por sí, desde que nace una chispa de emprendedor, tiene algún espíritu para emprender, quiere hacer algo, tiene ideas, tiene proyectos, y creo que la juventud, de entre la niñez y la juventud, se despierta ese espíritu de que uno, la rebeldía de querer hacer algo, algo más de lo que, de lo que hace normalmente. Es así como estudiando yo en la universidad, eh, eso de los 17, 18 años, desarrollo mi primer emprendimiento, miren ustedes, que era este modelo de negocio que ahora se vive mucho y que seguramente ustedes han escuchado el tema de Rosatel, que envía rosas a domicilio, regalos a domicilios, pues mi empresa se llamaba Chocotel en ese momento. No les miento, 18, 19 años, mensualmente facturamos algo de 12 mil a 15 mil soles. Mensualmente. Soles, por lo menos. Y, y, en, te, y en temporada de día de la madre y día del padre y Navidad facturamos 20 mil, 25 mil soles. Estaba en la universidad. Pero saben qué, qué fue lo que pasó primer año, segundo año, tercer año, ustedes saben que quinto año ya uno está por graduarse, termina la universidad, oye, ingeniero civil, ¿qué me dijo mi viejo? Y muchas veces vienen esas personas tóxicas de las que hablaba Boris, esas personas que, que, que van en contra de, de esas ideas, vienen de tu propia familia, tus propios padres. Es doloroso, los amamos, los queremos, pero a veces tus propios padres meten en ti ese prejuicio. ¿Qué me dijo, qué creen ustedes que me dijo mi padre? ¿Para oye, qué compadre, se Pues <risa> compadre, ya terminaste la universidad, ya déjate de jugar al chocolatero, pues. Ya, ya déjate de jugar al chocolatero y ponte, ponte a trabajar en lo que has estudiado. Hoy serías el rey del chocolate. Prejuicios, prejuicios. Tuve que dejar porque, bueno, el negocio lo trabajaba con mi madre, mi madre preparaba, o sea, se amanecía haciendo los chocolates, yo los distribuía por todo Lima, en diversas, instituciones era increíble pero mi padre no estaba de acuerdo terminé la universidad me puse a practicar luego a trabajar la tesis todo esto para qué como ingeniero ustedes saben cuánto gana más o menos un ingeniero seis mil soles siete mil soles venían los gastos tuve una hija y la y mi y ese ese sueño ese ese proyecto interno que tenía se clausuró han tenido que pasar siete años siete años ejerciendo la profesión para yo nuevamente despertar y decir, oye, ¿qué estoy haciendo? Está bien, yo soy ingeniero, pero tengo que emprender porque mi, mi característica, mi, mi proyecto de vida, creo que Dios nos pone un proyecto y ese proyecto tiene que ver con emprender, con desarrollar algo. Entonces, bueno, voy a tener que emprender y emprendí en base a lo que había estudiado, inicié la constructora y bueno, ahora han pasado ya diez años desde que tengo la constructora y nos va bien, pero señores, el emprender no significa oye, bacán, el primer año te va a ir bien, el segundo año te va a ir bien. Señores, yo te digo caídas, como constructor, pero así, o sea, no, no, no empezar de cero, ¿ah? una cosa es empezar de cero, otra cosa es caerte y estar en negativo, en menos menos cuatro, menos cinco, menos seis, ese es peor que empezar de cero con deudas, impresionante, con temas eh, con los bancos, es impresionante la, la, la situación en la cual uno puede estar, pero ahí viene el tema de que tú tenías una idea, tienes que recuperarte, seguir adelante, avanzar, romper esos prejuicios. Oye, ustedes no saben, en esa situación, ¿quién no te dice, mira, o oh, compadre, ya deja, liquida la empresa y ponte nuevamente a trabajar? Y te da ganas, te da ganas de, oye, tienes familia, pero ahí hay que seguir adelante, luchándola y gracias a Dios, hoy pues ya trabajo, yo les digo una cosa, o sea, así como Boris, a mí me gusta hacer podcast, me gusta escribir, me gusta leer bastante y lo puedo hacer en el momento que se me da la gana. Y si tengo que trabajar, trabajo en el momento que se me da la gana. Y si hay la oportunidad de poder invertir y ver otras oportunidades como el tema de Novatech, invierte si estás buscando nuevas oportunidades de inversión con esas ganancias que te da tu negocio principal. Eso sí, tienen que tener un negocio base. El negocio base les va a permitir que puedan desarrollar otras fuentes de ingreso que son otros negocios válidos. Entonces, esa es el, la pequeña experiencia que quiero contarles, que he querido contarles el día de hoy. Excelente. Dice que lo peor que te puede suceder cuando estás bajo tierra es tener el apoyo allí bajo tierra para impulsarte. ¿Qué más te puede pasar si ya estás adentro? Ya estás caído. Ese es el secreto. Cuando tú te hundes en, el, en una piscina o en el fondo del mar y llegas al fondo, lo menos que puedes hacer es moverte y impulsarte para salir de nuevo. Que hay gente que se queda y se ahoga. Y eso es lo que tenemos que aprender en la vida. Qué bueno, yo ya he hablado. Quiero escucharlos a ustedes ahora. Gracias, ingeniero, por esa experiencia maravillosa. ¿Quién más quiere compartirnos su experiencia? ¿Alguna palabra más de alguien? Para eso estamos aquí. Para que podamos juntos... Compartir estas experiencias y poder desarrollar ideas nuevas. Hay que mejorar, hay que crecer, hay que avanzar. Si no avanzas, te estancas o te retrasas. De parte de Huamancayo, doctor. Adelante, Huamancayo. Doctor, eh, es una oportunidad para también decirnos nuestros errores. Este, eh, últimamente estamos utilizando todas las presentaciones que, que hace Omar y usted para que las personas este, eh, puedan ir conociendo a la compañía. Pero en una de sus presentaciones, usted es experto, ¿no? lo hace muy rápido, pero a esa velocidad que usted presenta, a veces las personas que invitamos no captan tanto. entonces Y hay una parte donde usted dice que la empresa no es responsable de tu progreso, fracaso. Y esa parte es, es bueno esclarecer bien ¿En qué aspecto la compañía no es responsable de nuestro progreso, fracaso? ¿Será ellos nos brindan su servicio y nosotros no sabemos controlar, actuar o, o realmente en nuestro capital está en riesgo allí? Y las personas que he invitado me han reclamado eso y algunos, ya ves, la compañía no es responsable, que esto, que lo otro, así. Entonces, creo que esta forma de hablar tenemos que mejorar porque, como está observando Omar, Omar, en cambio, lo hace con un poco más tranquilidad. Y creo que, que ya que usted es de nuestro grupo, doctor, tenemos que eh, ayudar a entender mejor la, a las personas. Nosotros ya entendemos, pero las personas que invitamos a veces se entienden mal. Eso queríamos. Muy bien, te voy a explicar. Eh, que eso quería que Muy bien, te voy a explicar. Si Omar lo dice o no lo dice, si Boris lo dice o no lo dice, está bien. Pero una cosa sí es importante para nosotros. Nosotros no somos responsables de lo que las personas deciden. Tú no eres responsable de lo que la persona decide. ¿Qué es lo que te quiere decir la compañía cuando te dice? Escucha bien lo que dice la frase. La compañía no es responsable por tu éxito o tu fracaso. ¿Qué quiere decir eso? La compañía te da una ruta, como una carretera. Si tú quieres, puedes manejar cuidadosamente dentro de esa carretera o si quieres, puedes irte a velocidad y golpearte con alguna roca en el camino. El moverte dentro de la carretera es responsabilidad tuya. La compañía te dice, yo hago mi trabajo, yo invierto, compro, vendo, compro, vendo y saco utilidades. Si para ti, la ganancia que yo tengo es un éxito para ti y quieres mejorar tu inversión, depende de ti. Si es un fracaso para ti y quieres sacar tu dinero, depende de ti. Esa es la, la explicación a esa expresión. Lo que pasa es que algunos quieren que le digan, si es que se pierde el dinero, tú, nosotros somos responsables de devolverte. Esto es una compañía de inversiones. Cuando tú entras a un negocio, supongamos que eh, Teodosio dice, vamos a poner una tienda Compramos los productos Tú pones mil yo pongo mil Ponemos una tienda Y la tienda nos va mal, no se vende Los productos se pudren ¿Quién es el responsable de que, de que Se devuelve el dinero? ¿Quién es el responsable? El que está El que está invirtiendo Así de simple Tú eres responsable sí. y yo soy responsable si el negocio va mal, los dos somos responsables. ¿Quién garantiza el negocio? El que nosotros le demos la confianza y la, el impulso que este negocio requiere. Si yo tengo la ruta y la ruta me dice que hay un promedio de 2 a 4% para ganar y yo le pongo 500 dólares y quiero ser exitoso con 500 dólares, imposible pues. Por eso dice uh -huh. la compañía, el éxito o el fracaso... De tu negocio depende de cuánto tú confías en la información que se te da. Y qué bueno que no ingrese gente a tu negocio, mi querido Teodosio, que no esté completamente informada. Si tú buscas una persona y esa persona se desanima, no estás trabajando en tu negocio. Si tú buscas 100 personas y 10 se desaniman, te va bien. ¿Por qué? Porque has buscado más personas. Pero si trabajas con uno cada vez uno cada día es como tener una gallina para que ponga 20 huevos a la semana imposible necesitas tener más gallinas si tú quieres tener más huevos entonces es importante ver cómo manejas la información para acrecentar tu negocio ese es el secreto que Novatec te da. Novatec te da una ruta y esa ruta tú ya la tienes. ¿Cómo quieres andar en esa ruta? ¿Con bicicleta? ¿Con motocicleta? ¿Con camioneta? ¿Con camión? o con un tráiler doble de, de doble tracción, depende de ti. La compañía no es, no es la culpable de que tú pongas un tractor o pongas una bicicleta, eso depende de ti. Tú tienes que decidir cómo quieres, por eso la información dice, la compañía no garantiza tu éxito y tu fracaso, las dos cosas, porque ya la ruta está hecha, tú solamente tienes que correr en ella. Eso es importante. ¿Alguien más tiene una opinión? Estamos terminando. Muy bien, muy bien. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Juancito, adelante. Sí, doctor Boris. Buenas noches, doctor Boris. Buenas noches a todo el grupo. Bienvenidos. Eh, vale, eh, vale la el refrescamiento en el tema. Creo que desde un estado a veces de, que estamos algunos, un estado letárgico, que un poco que nos levanta con este tipo de motivaciones. Eh, muy muy interesante, doc, porque pienso de que de nuevo otra manera este el tema es, es muy importante porque va a depender de cada uno de nosotros cómo podemos impulsar también desde nuestro negocio desde nuestra propia expectativa de querer salir adelante y cumplir algunos de nuestros objetivos eh, si bien es cierto eh, eh, el que te habla personalmente eh, eh, siento y confío en la compañía He entregado te puedo decir la, la la seguridad de que sí esta compañía funciona en el mercado eh, de divisas. Eh, en algún momento manifestaba eh, alguno de nuestros eh, expositores en el mercado, en el mercado oh, de este tipo de negocios, eh, encuentras una serie de empresas, de compañías, lógicamente, otros que son eh, estafadores, otros trabajan de repente un, un, este, un trabajo piramidal, otros aparecen, eh, otras empresas aparecen un tiempo y desaparecen, etcétera, etcétera. Pero no todas las empresas o no todas las compañías tienen ese tipo de actitud o ese tipo de comportamiento o ese tipo de trabajo que realizan en el mercado. Y creo que Novatec es uno de ellos con transparencia, con legalidad y nos está demostrando ¿no? este tipo de, de acciones porque veo, veo yo, doctor Boris, eh, queridos amigos, veo en esta compañía que, por ejemplo, es un buen paso esto de... De contar con una tarjeta, ISA, que es muy importante, ¿no? Y, y firmar un convenio con un banco norteamericano para que nos brinde esas facilidades de tener a la mano una tarjeta es muy importantísimo. Y, y lógicamente la visión y la transparencia que tiene Novatec. Para mí, eh, eh, bastante seguro y transparente y confío en la compañía. Muy bien, eh, yo quería decir, creo que en este punto eh, es muy necesario, doctor Boris, queridos amigos. Eh, iniciar ya un proceso también de, de, de seguir adelante vale lo que se ha dicho doctor creo que es una orientación muy importante para que nosotros podamos también seguir inyectando algunos recursos a favor de nosotros y desde ahí también lógicamente eh, en un sentido de, de un trasfondo social ayudar también a los, al resto de los amigos eh, darle una buena información entregarle la información adecuada y desde ahí ten, ellos puedan decidir el ingreso a nuestra compañía y bueno, eso, dicho eso, digo, adelante. yo quiero, yo quiero con, complementar lo que tú dices. Forex tiene 100 años de existencia. El éxito o el fracaso dentro de Forex no depende de Forex. ¿De quién depende? De los que usan el sistema para beneficiarse. Sí. Ese es lo que, lo que Novatec te está diciendo. Nosotros trabajamos nuestra propia plataforma. Tenemos nuestro propio método, trabajamos la ruta que ya existe y todavía nos ha dicho, pongo en riesgo solo del 1 al 2% de, tu, de la inversión en cada movimiento, de tal modo que no se pierda tu dinero. Con todo eso que te dijo, quiere decir que tiene una ruta construida. Cuánto tú confías en esa información ya depende de ti. Eso es lo importante. Así que, me, a darle comentaba algo, me comentaba un amigo este, ecuatoriano, me decía, Juan, ¿en qué estás metido? Yo estoy en Novatec, ¿y cuánto es la pérdida? Incluso me compartió una experiencia de él, y me decía que estaba metido en una empresa que había puesto 800 dólares, y de los 800 dólares, en cinco meses, él solamente ya tenía 400 dólares. ¿Y qué está pasando? Le digo, lógicamente que su trader, de, de, de, donde está él en MetaTrader 4, uh -huh estaba perdiendo. Es, es mucho que en seis meses, él en vez de ganar de los 800, esté cayendo a 400. Entonces yo digo, oye, le estás mal ahí. En Novatec te ponen en riesgo, como usted ha dicho, de uno a 2% de tu capital. Así me dice, sí, ese es cierto. Entonces, eh, bueno, tiene la información, esperemos que más adelante él pueda decidir, ¿no? Y bueno, seguir adelante. Excelente. <risa> ha sido <risa> un placer. Ahí tenemos a Rubén Chura. ¿Algún comentario suyo, Rubén, antes de terminar la reunión de hoy día? No, más bien, bueno, si no con todos, este, excelente, no nos refresca la memoria. A veces, uno se, por el ajetreo, como decía el amigo Renzo, el ingeniero milco, entonces, este, a veces con, en el confort, eh, creo que el amigo Renzo lo enfatizó, ¿no? A veces, lo que tenemos un empleo, pues estamos ahí metidos, y en realidad, eso es cierto, ¿no? Eh, pero hay momentos en que nosotros, uno, no, no sé, se, se, se sale del camino de la ruta, porque. Lo que a veces uno mira su historial es interesante, ¿no? Por ejemplo, muchos de los que nos hemos formado ya, pues nos hemos formado de manera independiente, solo, ¿no? El estudio de la universidad y todo eso, y como que de repente la influencia del entorno juega un papel importante. Y uno que tiene que estar atento, ¿no? Porque te menciona a veces los prejuicios y lo que, la experiencia que comentaban ¿no? los anteriores que participaron es muy cierto, ¿no? Y a veces uno cae en esa trampa. Y el temor, ¿no? Eh, hace un momento el amigo manifestaba sobre el, el estilo que tiene cada, cada líder, ¿no? En y todo lo demás. Es mejor que nos digan de la manera franca y sincera, ¿no? Y uno alerta, ¿no? ¿Y por qué dices? En duda investigamos, investigamos, indagamos. Entonces eso ayuda, eso ayuda. Y, pero este, cuando nosotros damos mucha importancia a las críticas o a las observaciones negativas, si no reaccionamos a tiempo, perdemos. Perdemos, eso es la verdad. este Yo a veces digo, ¿no? haciendo una retrospectiva, pues se perdió algunas oportunidades, ¿no? Me decían, por ejemplo, invierten en terreno, pero uno, alguien me pareció, ese terreno no vale para nada, no es productivo, y de repente aquí por Rioja, donde yo vivo, empezaron a los cuatro o cinco años después, me ofrecieron al inicio 10 hectáreas. Y de verdad que la tierra no era productiva para la agricultura, ¿no? Pero luego descubrieron el oro, de la arcilla que es especial, dicen los, los expertos del, del ladrillo de esta zona, y lo que me habrían ofrecido a, a 10.000 soles, pues ya estaba casi 200.000 soles. O sea que mira, yo lo que perdí, ¿no? Por, por, por, por escuchar las, las críticas o observaciones negativas, ¿no? No arriesgué. El problema de muchos de nosotros es el temor, el miedo que nos ata, ¿no? La duda. Entonces, si no arriesgamos de alguna manera, todos hemos arriesgado en un momento de nuestra vida, ¿no? Para buscar a nuestra pareja, trabajar el estudio y todo, ¿no? Entonces necesitamos, este, eh, darnos, revisar un poquito nuestro historial, cómo han surgido, o ver la, el, el, la experiencia de otros, pero siempre tratando de escuchar la crítica, que son buenas, ¿no? Pero no quedarnos a, no, no, no aceptar así directamente o fácilmente, sino indagar. Y valorar más los éxitos que han tenido muchas personas que. No, no tuvieron la primera, sino tuvieron muchos fiascos y, y, y en un momento dado pues alcanzaron el éxito, ¿no? la perseverancia. ¿no? Eso es lo que quería complementar muchas gracias. ¿Cuántos de los que tuvieron un fracaso se quedaron sin hacer nada después del fracaso? Ninguno, todos hemos comenzado algo. Hace más o menos unos 10 años y medio me compré un pequeño auto y termino con esta historia. Después que tuve el auto conmigo un año, eh, el motor se malogró y un amigo me dijo, yo se lo arreglo. Y cuando lo llevé al taller, una persona pasó dejando su carro y le dice, ¿y ese carrito? Ah, este carrito ya está listo para salir. Oye, ¿no quiere el dueño venderlo? No sé, pregúntale. Y me dijo, ya, yo se lo compro. Yo pago la reparación y le doy la diferencia. Nunca me dio la diferencia. Dos años después el señor murió y yo fui a recoger el auto. Y la señora me dijo, mi esposo... Este ha conversado con el mecánico antes de morir y le van a dar un terreno. En un lugar inhóspito. Te estoy hablando de hace ocho años atrás, nueve años atrás. Y cuando yo dije, pero qué vale ese terreno si no tiene ni título, no tiene nada. Hace cuatro días me dieron el título de mi terreno. El valor de ese terreno ahorita está en 22 mil dólares. El que no arriesga nunca gana. Tienes que aprender a salir de tu estado de confort. El día que tú aprendas eso, ese día tendrás mejores resultados. Y que esta charla nos haya ayudado a todos a reflexionar. Lo voy a grabar y lo voy a poner en mi YouTube. YouTube Boris Darmon canal, allí lo puedes encontrar. Lo vas a tener a tu disposición. Y espero que esto nos sirva a todos, que esta charla nos ayude, ya que es un sábado de descanso para muchos en casa, aprovechar la oportunidad para aprender algo. Yo aprendí y espero que ustedes también. Muy buenas noches. Buenas noches, Doris. Buenas noches a todos. Nos vemos en la próxima reunión. Buenas noches, Doris. Chao, chao. Buenas noches, amigos.